Que todo está controlado en la penitenciaría del litoral, dijo esta mañana Fausto Cobo en una entrevista. El ahora director del SNAI aseguró que gracias a los operativos realizados durante la noche de lunes, el denominado corredor de la muerte está bajo intervención de los uniformados. Este momento, el día de ayer, en la noche, hasta cuando yo salí de la penitenciaría, estaba el control sobre el, el tumbado de los pabellones. Está el control del perímetro interno. Están allí los militares y los policías. Pero lo más sorprendente, indicó Cobo, fue el hallazgo de tres reos que habían sido secuestrados por otros PPLs, que exigían dinero a sus familiares a cambio de no quitarles la vida. En la madrugada se sacó de uno de los pabellones a tres PPL que estaban secuestrados y que fueron sacados de F1, que es un, el lugar donde hubo la matanza última. Posteriormente, en un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación confirmó que los tres reclusos hallados actualmente se encuentran fuera de peligro. Por otra parte, la mañana de este martes, en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, aún se pudo observar a familiares de los PPL fallecidos durante la masacre del fin de semana. Los allegados esperaban la entrega de los cuerpos para poder darles el último adiós, como este padre que llegó desde la provincia de Esmeraldas para poder llevarse el cuerpo de su hijo pero ya son cuatro días y, y, y, no, y no tenemos ninguna ninguna eh, información directamente que cuando nos pueden entregar lo único que a nosotros aquí nos dicen es que esperen esperen esperen pero que le den más agilidades al proceso porque la cantidad de muertos que están adentro no son muchos y entonces que nos ayuden a que si es posible hoy o mañana más tardar ya nos entreguen porque tengo eh, nos han dado información que esto va a durar hasta 15 días hasta este martes, según el último reporte de Criminalística, 46 de los 62 reos en la penitenciaría del litoral ya han sido identificados, pero los peritos aún continúan en la identificación de los 16 cadáveres restantes por medio de labores dactiloscópicas. Mientras que en la penitenciaría del litoral durante esta mañana no se registró mayor movimiento, aunque no faltaron familiares en los exteriores que llegaban por información de sus allegados al interior del reclusorio. Esta madre, por ejemplo, nos cuenta que su hijo se encuentra en un estado crítico en uno de los pabellones que han hecho todo el trámite para sacarlo y hacerlo atender. Sin embargo, debido a los últimos sucesos, no ha sido posible y ahora teme por la vida de su hijo. Que lo saquen, sí, que lo saquen, pero yo quiero ahorita porque mi hijo ya no aguanta más, ya mi hijo ya está muy delicado, ya, ya no come, ya no habla, ya no camina, no, tiene tuberculosis. Entonces eso lo, la, el, el presidente dijo que todas las personas que tienen algo... De peor, de enfermedad, que por favor nos va a ayudar. que como padre, uno sufre, padre, madre, porque son nuestros hijos y, y esto no podía hacer. Asimismo, el director del SNAI, Fausto Cobo, ingresó en una operación con maquinaria de barrido y limpieza en las zonas que fueron afectadas por la masacre del fin de semana en la penitenciaría del litoral. Dijo que a la roca le están habilitando y que caben siempre presos. El retorno obligatorio a clases presenciales con aforo completo ya ha sido aprobado por el COE Nacional. Sobre todo este cronograma que empieza desde el 22 de noviembre. Se tiene previsto que el primer grupo autorizado es el del bachillerato técnico y rural a nivel nacional, es decir, jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Son 402.309 estudiantes. De los cuales algunos ya estaban asistiendo de manera presencial. El segundo grupo está conformado por los estudiantes de octavo, noveno y décimo de educación básica e iniciará su retorno a partir del 6 de diciembre en Guayaquil y el resto del país, y el 7 de diciembre en Quito. Dependerá de que en cada cantón. Se haya alcanzado al menos del 85% de índice de vacunación en la población entre 12 y 17 años. El siguiente grupo en retornar a las aulas serán los de primero de básica en adelante. Se tiene previsto que sea el 17 de enero del 2022. De manera tal que para esa fecha hayamos alcanzado en la mayoría de los cantones del 85% o superado el 85% de la vacunación en la población entre 5 a 11 años de edad. Esta fase número cuatro sería el retorno a la presencialidad de los estudiantes de educación inicial. Este retorno se dará... Una vez que iniciemos el proceso de vacunación de este rango etario. De igual forma, la ministra de Educación recalcó que no se puede exigir la compra de uniformes para el retorno a clases presenciales. Entre tanto, brigadas masivas de vacunación se están llevando a cabo en distintos establecimientos educativos como el Vicente Rocafuerte en Guayaquil, en donde se inoculan a niños de 5 años en adelante. El recorrido estuvo liderado por el presidente de la República, Guillermo Lazo, que acompañó a los menores durante la inoculación. Asimismo, comunicó que el 61% de los ecuatorianos ya han sido vacunados. Y La ministra me confirma que nuestra meta será vacunar al 85% de los ecuatorianos. Hasta finales de año. Pero si hablamos específicamente de la población de 12 a 17 años, a nivel nacional se han vacunado el 77% con la primera dosis, mientras que el 42% con la segunda dosis. Y en cuanto a la población de 5 a 11 años, el 42% ya se ha colocado la primera dosis. Inició el primer debate del proyecto de ley económico urgente para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de COVID-19. De este análisis se obtendrán los insumos para realizar las modificaciones al informe para segundo y definitivo debate. Por lo pronto, la Comisión de Desarrollo Económico ha planteado algunos cambios, el primero relacionado con el impuesto a la renta más alto para personas naturales cuyos ingresos superen los 2.000 dólares. Ahora se ha establecido un piso de 2.500 dólares reformas al impuesto a la renta son una puñalada en los bolsillos de la clase media del Ecuador. Eso por todo lado. Cambian la fórmula de cálculo, cambian el concepto con el cual se calcula, cambian el tema de los, eh, digamos, pisos sobre los cuales se paga el impuesto a la renta. Dos organizaciones políticas ya han anunciado que no apoyarán el incremento del pago al impuesto a la renta. El Partido Social Cristiano no va a apoyar ninguna alza de impuestos. Creemos que las condiciones de la gente... En este momento, post-pandemia, son muy duras. Una clase profesional que es el motor de la economía no se lo puede castigar. Las modificaciones al impuesto a la renta nos oponemos tajantemente. No vamos a hacerle ninguna alternativa en modificaciones al impuesto a la renta porque ahí está golpeando a las clases medias. Por otro lado, está el pago del impuesto patrimonial a las empresas en las que tampoco hay consenso, a pesar de los cambios. Aquellas que tienen un patrimonio desde 4 millones de dólares pagarán 0.4% de ese valor. Las empresas con 5 millones de dólares de patrimonio en adelante pagarán 0.8%. En la propuesta original, solo se planteaba una contribución del 0.8% para las empresas con patrimonios de 5 millones de dólares en adelante. Cuando se habla de un impuesto patrimonial que no tenga que ver con empresas que ganen o que pierdan dinero... Pueden haber empresas que pierden dinero pero tienen patrimonio tienen que pagar. Pueden ser medianas empresas con altos patrimonios, sino que se consideran medianas porque son bajas sus ventas, que también pueden quebrar. Eh, hay planteamientos absolutamente radicales. El Partido Social Cristiano dice no más impuestos, pero no nos da una alternativa. La propuesta de reformas tributarias prácticamente cuenta con el apoyo del oficialismo y de Izquierda Democrática, que anunció la eliminación del pago del IVA de algunos productos que contemplaba el proyecto del gobierno el IVA para las, eh, eh, todos los colegios profesionales, o, o que se intente cobrar IVA para todo el tema tecnológico, para las páginas web, o que se quiera homologar ahora el consumo, de, eh, el consumo de las cervezas frente a una empresa pequeña. La propuesta de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tiene que ser votado en segundo debate hasta el 28 de noviembre o entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley.